La marcha que inició en la Avenida Libertad esquina Papi Olivier culminó en la gobernación de Duarte, donde entregaron al gobernador Juan Antigua Javier un documento exigiendo que gestione la destitución del fiscal Regis Vitorio, a quien acusan de complicidad de los asesinos del dirigente popular Vladimir Lantigua. En una acción de perversidad y desesperación el 1 de, 9 de abril del año en curso, lo que asesinaron al joven dirigente. Vladimir la Antigua Valdera, con la vulgar y desvergonzada complicidad del fiscal policía Rey y Victorio Reyes, realizaron unas rueda de prensa en Santo Domingo para ocho meses después que le aseguraron, le se presegaron su vida. Reiterar la mentira dicha por la Policía Nacional inmediatamente cometen el hecho el primero de agosto del año 2017, de que él mismo había sido muerto con una bala disparada. A corta distancia por una escopeta de fabricación casera, versión esta no apegada a la verdad y con la que se perseguía contaminar la investigación y encubrir a los policías que lo escribillaron. El gobernador se comprometió en colaborar para que la muerte del joven Vladimir sea esclarecida. Eh, Nos han pedido dos cosas: una es que se gestione una, una nueva comisión investigadora de los sellos y nosotros en ese sentido eh, podemos decir que vamos a comenzar a diligenciar eso eh, hay otra petición de, de ustedes aquí que es que la distribución de señor fiscal de, musical, de, de, de, de nosotros también vamos a, a ponderar esa parte de esa manera de llevar estas esta peticiones a las instancias correspondientes. NTN, su noticiero regional. Robinson Palante.